Buenas tardes, bienvenidos al área de ciencia de la Feria del Libro. Esta es la sexta edición en la que estamos presentes en, en la Feria del Libro con divulgación, ciencia y un montón de cosas. Eh, este área la organizamos el Instituto de Astrofísica de Andalucía, la Estación Experimental del Ceidín y el Parque de las Ciencias, en colaboración con el CSIC a través de su Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y de la Delegación en Andalucía y Extremadura. Eh, esta tarde tenemos dos sesión doble de investigadores de la Estación Experimental del Ceidín, que os van a presentar pues, cosas muy interesantes de lo que hacen en su trabajo y de las herramientas que usan en su trabajo. La temática de este año de, de la feria y, y de nuestra área de ciencia es la ilustración. Y realmente, pues, para los científicos, la ilustración es algo fundamental. Hoy vamos a empezar hablando de microscopía y lo que os he traído aquí es una de las primeras eh, ilustraciones microscópicas de la historia. Es de un libro del inglés Robert Hooke, uno de los primeros tratados sobre microscopía. En aquella época no teníamos cámaras, no tenían nada de eso, estamos hablando de finales del siglo XVIII, así que todo lo que veía este hombre lo dibujaba. De manera que los científicos muchas veces tenemos que ser también artistas. Y hoy tenemos un artista con nosotros, un artista de la microscopía. Del alambre. Juan Rodríguez Sánchez es investigador eh, en la estación experimental del Ceibín. Es actualmente vicedirector en el centro y hace miles de cosas: hace microscopía. Hace investigación sobre alérgenos del polen, hace investigación sobre aspectos nutricionales del olivo, del aceite de oliva, eh, cómo distinguir variedades del aceite de oliva, cómo aprovechar todo lo aprovechable de las aceitunas y de lo que no son aceitunas. Hasta los huesos. Hasta los huesos. Hasta los huesos. Se los come. Bueno, no se los come, se los da de comer a otros. <risa> Juan de eh, hoy nos va a hablar de pues de ese universo invisible para nuestros ojos, pero que gracias a los microscopios podemos ser conscientes de él. Así que Juan de, pues nada, todo tuyo. Adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Eh, es un sitio bastante inusual. Yo he estado algunas veces, pero siempre he espectador, así que es un, otro punto de vista bastante interesante. Eh, lo primero agradecer a los, a los organizadores, el, el permitirme dirigirme a, a, a todo el público que, que asiste e intentar dar una visión de lo que nosotros hacemos en nuestro grupo y con los instrumentos y las técnicas que trabajamos y por qué y de dónde venimos y hacia dónde vamos con este tipo de técnicas. La charla tiene como título Descubriendo el mundo invisible a través de los microscopios. Ya veréis que nuestros ojos son unos elementos absolutamente fantásticos pero tiene muchas limitaciones. De manera que... A ver... Parece que no lo quiere, no lo cacha, Vale. Bien. Nuestros ojos eh, son unos órganos fantásticos y tienen muchísimas posibilidades, pero también muchas limitaciones. Os voy a dar una, una serie de datos pues, muy curiosos sobre el ojo? Pues, por ejemplo, eh, son capaces de ver hasta 10 millones de colores diferentes. Eh, son unos instrumentos ópticos con una distancia focal muy corta. La retina tiene una densidad de células enorme, hasta 126 millones de células en todo lo que es la retina de un ojo. Y, eh, bueno, son el, contienen el músculo más rápido del, del cuerpo. Es un músculo que es capaz de eh, abrir y cerrar la retina en unas eh, cantidades de tiempo absolutamente eh, bestiales. Es mucho más rápido que cualquier otro músculo del cuerpo. Y eh, no sé si lo sabéis, pero yo tuve una vez una experiencia en, una, en un viaje que hice de caminante por la sierra, que me fui solo, y me dijeron, desde mi pueblo, en Atarfe, me dijeron Oye, va a estar en el monte tal. Si enciende allí una fogatilla, eh, vamos a saber que está. Y efectivamente, desde Sierra Nevada, en Atarfe, en una noche absolutamente buena, con buena visibilidad, fueron capaces de ver la fogata que yo tuve. Y era una fogata pequeñita. El ojo tiene una capacidad absolutamente enorme, una sensibilidad enorme. Y luego, pues, es capaz de adaptarse a unas, a unas condiciones de luz muy, muy diversas. Fijaos, comparándolo con una cámara digital, no es fácil compararlo, porque son dos instrumentos ópticos completamente diferentes, pero eh, un cálculo burdo nos indicaría que sería una cámara similar a una de 576 megapíxeles. Ya sabéis que los móviles de última generación, pues como mucho pueden llegar a 32, 60 megapíxeles. Nuestro ojo tiene una sensibilidad muchísimo más alta. A nivel de sensibilidad llegaría a los 800 ISO. Hay cámaras mejores, pero todo eso reunido en un solo instrumento del tamaño que es y además fisiológicamente muy fácil de, de diríamos, de regular, es absolutamente asombroso. Sin embargo, tenemos, bueno, muchas limitaciones. El ojo tiene una resolución limitada. La sensibilidad a la luz no ocurre con todo... ¿sí? No ocurre con todas lo, las longitudes de onda del espectro y entonces hay espectros de la luz, hay regiones del espectro que no las vemos bien. La parte del infrarrojo obviamente no la vemos pero cuando pasamos el ultravioleta tampoco, pero cuando pasamos del rojo somos prácticamente ciegos. Tenemos que recurrir a otra serie de instrumentos para poder ver. Eh, el ángulo de visión es relativamente limitado. Ya sabéis que incluso muchos animales pueden tener ángulos mayores y en el caso del ojo humano es bastante limitado. Y luego, pues, bueno, estamos sujetos a enfermedades y a defectos de la visión. No voy a explicar esto en detalle porque lo conocéis más que de sobra no sé cuántos miopes tenemos aquí entre la asistencia pues, astigmatismo bien eh, hipermetropía <risa> es decir que bueno qué os digo que tenemos nuestros defectos y eso pues hay veces que se nota mucho eh, el astigmatismo y la presbicia Madre mía, me estaréis viendo, mmm, ya me quito las gafas, ya me pongo las gafas. Bueno, pues son defectos que limitan mucho la visión. Y hay un defecto, que no es un defecto, es simplemente una limitación del ojo que no todos los instrumentos, ni biológicos, ni físicos, pueden hacer todo lo que querríamos. En el caso del ojo, hay un aspecto físico que es el poder de separación y que es de 0,1 a 0,2 milímetros. ¿En qué consiste eso? Eso quiere decir que dos puntos, dos pequeñas partículas que estén separadas entre sí, más de 0,1 o 0,2 milímetros, los vemos como puntos separados. ¿De acuerdo? Pero si lo aproximamos un poquito más, a 0,1 milímetros o ya menos de eso, no vemos dos puntos, vemos solamente un punto. Y eso limita nuestra visión. ¿Cómo podemos mejorar eso? Bueno, pues en muchos casos lo que hacemos es acercarnos, un algo que queremos ver un detalle, pues nos lo acercamos. Eso no es suficiente. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que tenemos que recurrir a algún tipo de instrumento óptico. Esto lo sabe hasta Homer Simpson. Eh, una lente, una lupa, una pequeña lupa como la de Sherlock Holmes, que va produciendo una imagen, este es el esquema de formación de la imagen en el ojo y esta es en el caso de una lupa, que es una lente convergente simple y que va a producir una imagen virtual... ¿Qué ha pasado? ¡Bú! Mal, vamos. debe de estar bien aquí no, no. venga vamos a intentar reanudar Vale. Bueno, pues incluso con una lupa nuestro límite es bastante corto. Es decir, con una lupa podemos ver algo más de detalle, pero ya sabéis que no podemos ir mucho más lejos. Entonces podemos hacer un truco, que es lo que nos dice Homer aquí. Dice, la lupa no nos llega, queremos más. Y este es el truco del microscopio. Esta diapositiva resume cómo funciona un microscopio. Madre mía. ¿Perdón? No me ha hecho nada de eso en todo, pero bueno. Vamos a ver. Vale. Bueno, un microscopio consiste en dos sistemas de lentes. Una de ellas va a producir una imagen parecida a la de una lupa y luego hay otro sistema de lentes que va a aumentar la imagen producida por el primero, con lo cual vamos a tener un valor de aumento muchísimo más alto. Esos dos sistemas, si habéis visto los microscopios y tenéis un poco de conocimiento de cómo es un microscopio, son los objetivos, son los primeros, el primer sistema de lentes y el siguiente son los oculares. De forma que tenemos un aumento sobre el aumento. Madre mía. Una ¿Perdón? Creo que problema de league, eh. reforma, si es que yo creo que no es problema de, de la. Vamos a ver. Bueno, vamos a intentar, para que no, voy a intentar pasar la diapositiva desde, no en modo presentación, sino a partir de aquí. Vamos a ver. Vale, la diapositiva que os he mostrado anteriormente, uno de los microscopios que daba la vuelta es un microscopio del tipo que usaba Ramón y Cajal. Habéis visto una evolución a lo largo de una serie de años y el microscopio que usaba Ramón y Cajal era como el que estaba dando la vuelta. Es decir, habíamos llegado a un nivel de avance en la microscopía, pero todavía tenía muchísimas limitaciones. Eh, Quería hacer este inciso porque estamos en plena celebración del año Cajal, que inicialmente era el 2022, pero se ha prolongado un poquito hasta el 2025 y que es un acontecimiento especial de interés público. Bien, pues Ramón y Cajal eh, utilizó, como bien sabéis, muchísimo ese tipo de instrumentos. Los instrumentos de la época suya, que tenían un relativo avance, pero no tienen nada que ver con los que tenemos actualmente. En el caso de Ramón y Cajal, lo que teníamos era una cierta redundancia o paradoja, porque resulta que Cajal utilizaba su vista y su cerebro para analizar lo que veía a través del microscopio y estudiar la retina y el cerebro. Es decir, lo usaba por una parte para estudiar con lo que estaba usando estudiando la, la, las cosas, y es también de los dibujantes, ya sabéis que todos estos dibujos son dibujos manuscritos de él y de sus discípulos, porque no tenían sistema adecuado de eh, reproducción de las imágenes Vale, esto es como inciso Desde luego, desde la época de Cajal, los microscopios se han ido mejorando, se han ido mejorando y mejorando y aquí tenemos un esquema, no sé si conocéis las partes del microscopio, eso están en todos los todos los buscadores, están en la Wikipedia, no me voy a meter demasiado en eso, pero fijaos, en la, los, los microscopios más primigenios lo que tienen es los dos sistemas de lentes que os he enseñado, es decir, la primera, sistema de lentes, que es un objetivo, de hecho no es un solo objetivo, sino es lo que llamamos un revólver, porque tiene varios objetivos que podemos ir girando y seleccionando uno u otro. Y luego el segundo sistema de lentes son los oculares. Lo tenemos en un estativo que se llama, que es la pieza mecánica que, donde se acopla todo, y tenemos una zona donde ponemos nuestra muestra que se llama platina, y un sistema de iluminación. Este es, diríamos, el microscopio más simple que podemos ver. Es un sistema pues, bastante antiguo y bastante simple, y fijaos que tenemos, por ejemplo, un solo ocular. Ya a partir de ahí se han diseñado pues, microscopios mucho más potentes y con unos sistemas mucho más sofisticados, mucho más cómodos para mirar. Por ejemplo, tienen dos oculares en vez de uno. Eh, el tubo de enfoque que se hace con dos botones, uno más grueso que se llama macrométrico y otro micrométrico, pues eh, aquí lo que hacen es que mueven entero todo el tubo óptico. Aquí lo que mueven es solamente esta pequeña mesa. Hay otro sistema de lentes muy importante que se llama condensador que mejora la luz que llega hasta la muestra. Antes se utilizaban espejos, es decir, un pequeño espejo, poníamos una lámpara y el espejo reflejaba la luz hacia la muestra que se coloca aquí y veíamos la imagen. Ahora, obviamente, lo que tenemos son sistemas de iluminación mucho más asequible y más fáciles, normalmente ahora ya se utiliza el LED para todo y el sistema es más sofisticado, pero puede ser mucho, mucho más sofisticado. Fijaos, esto ya es un microscopio de investigación. Esto que veis aquí, fijaos que ya la luz tiene un camino bastante importante, tenemos desviaciones hasta los objetivos, Luego tenemos otras desviaciones hasta dispositivos de registro que pueden ser pues cámaras, al principio eran fotográficas, ahora ya son CCD o otro tipo de cámaras muy sofisticadas de mucha sensibilidad. Y ya veis que el equipamiento es muy complejo, tenemos un montón de lentes que modifican y modulan la luz que nos va a llegar a la muestra y a nuestros ojos y a las cámaras. ¿Qué pasa con eso? No sé si en el instituto, por ejemplo, habéis visto microscopios y os han dicho cómo se calcula el aumento, ¿no? El aumento cómo se calcula. Tú me suena que lo sabes. A ver, tienes que multiplicar el aumento del objetivo por el velocular. Vale. Pero eso es los microscopios que os he enseñado antes. En un microscopio de los actuales, eso no sirve en absoluto. ¿Por qué? Porque tienes lentes por todos lados. Entonces, la multiplicación sirve cuando tienes dos lentes, un objetivo y un ocular. multiplica 40 por y 10 por 400. Con pues mi muestra está aumentada 400 veces. En los microscopios modernos, eso es una locura, porque tienen tantos sistemas de lentes que ese cálculo es muchísimo más complicado y hay que hacerlo de otra forma. Y luego fijaos este microscopio, que microscopio más raro. Este microscopio se llama microscopio invertido y lo tiene todo al revés. Es decir, mientras que aquí teníamos los oculares, los objetivos, la muestra está aquí y la luz viene por aquí, pues este está todo al revés. La luz viene por aquí atraviesa el condensador, la muestra, los objetivos en vez de estar así, están así. Y luego después, ya la luz viene por aquí y da otra vez la vuelta a los oculares. La cámara que estaba aquí arriba, ahora está aquí abajo. ¿Esto para qué? ¿Por qué darle la vuelta entera al microscopio? Pues sabéis que hay muchos investigadores que utilizan tejidos cultivos de tejidos que están en placas de Petri, en medio líquido. Juan David sabe mucho de esas cosas. Que ha hecho muchos cultivos de tejidos, en los hospitales se hacen, se hacen muchos experimentos de ese tipo, pues son medios líquidos. Eso no lo podemos poner boca abajo, en un microscopio normal. Por eso se han inventado estos microscopios en los que está absolutamente todo, le hemos dado la vuelta. ¿Vale? Se llaman microscopios invertidos y casi son los que se están usando más ahora. Bueno, pues, los microscopios los usamos para ver muchísimos tipos de muestras. Muestras biológicas, muestras geológicas, minerales, vemos de todo. Cuando vemos muestras biológicas tenemos un problema, que es que casi todos nuestros tejidos, nuestros órganos, nuestras células, están hechos de agua, básicamente agua agua y poco más. Imaginaos una, una charca, una charca del campo tiene una vida microscópica enorme. ¿Vosotros cuando cogéis agua de una charca le veis algo? Aún así sabéis que no podemos beberla directamente. ¿Por qué? Pues porque contiene bacterias, todo tipo de organismos. No los vemos porque su índice de refracción es decir, su característica es que prácticamente son como agua. Entonces, en el desarrollo de los microscopios se han hecho modificaciones para poder ver esas muestras. Y todas esas modificaciones se basan en fenómenos de la luz, como son la refracción, la reflexión y otros un poco más complicados, que también nos la enseñan, y que son pues, la difracción, la interferencia, es decir, ya sabéis que la, la luz... Es como un sistema de ondas y las ondas inciden en entre sí o si lo hacemos pasar por un agujerito modifican sus propiedades. Es decir, todo esto que lo vemos eh, lo vemos frecuentemente. Este lo conocéis casi todo. La polarización la habéis experimentado casi todo. Lo... Las gafas de sol os, recomendar, os recomendarán los ópticos que las compréis polarizadas, ¿verdad? quitan todos los brillos. Y no sé si habéis visto que cuando nos las ponemos y vamos en el coche, las pantallas prácticamente no las vemos. Hay muchas pantallas que dejamos de verlas, porque la luz, si la polarizamos, cambia completamente sus propiedades. De manera que eh, todas esas propiedades de la luz se emplean para mejorar la visión de los organismos biológicos, especialmente en el caso de que eh, ...pues sean prácticamente transparentes... ...y vaya a ver un ejemplo... ...así se han hecho varios tipos de ópticas... ...mirad... ...no voy a entrar en el detalle de la física... ...de cómo se... Eh, ...se explican esa, esas propiedades... ...pero hay unos microscopios... ...que se llaman de contraste de fase... ...aquí tenéis un ejemplo... ...de células vivas en un cultivo... ...y fijaos cómo se ven en campo claro normal... ...es decir, en un microscopio normal... Y cómo lo veríamos en un microscopio de contraste de fase. eso se hace metiéndole un par de filtros en, una, en algún sitio de la ruta óptica del microscopio que interfieren entre sí y producen ese tipo de imágenes. Así sí podemos ver estos organismos. De otra manera no podríamos verlo. Aquí tenéis... fue pues, un pequeño ejemplo de eso que os he estado contando. Aquí tenéis organismos de una, de una, char, de una charca observados con un microscopio de contraste de fase. Aquí tenéis euglena, espirostomum. tenéis todo tipo de flora y fauna aquí, vorticela, montones de tipos de organismos que este tipo de microscopía nos permite ver. Estos son rotíferos, son muy muy espectaculares. Bacterias. Básicamente, todo tipo de, de organismos que son mmm, imposibles de ver si no utilizamos estas técnicas de microscopía. Otra técnica de microscopía que nos permite ver eh, muestras prácticamente transparentes es el, el campo oscuro. Esta es muy espectacular. Utilizan una pieza, que se llaman condensadores, que en los microscopios normales son de vidrio y aquí son espejos. De manera que al, al microscopio no entra la luz así, sino la que viene muy angular. Es igual que el efecto de cuando entramos, por ejemplo, en una iglesia que está oscura completamente y entra un rayo de luz y somos capaces de ver el polvo, las particulitas de polvo, las vemos en una habitación que está oscura porque tienen un efecto muy parecido al contraste de fase. Y aquí podéis ver la diferencia. Esto es en un microscopio normal y en uno de campo oscuro. Podemos ver cómo mejoran muchísimo todas esas imágenes. Aquí tenéis varios ejemplos de organismos de todo tipo. Son muy espectaculares este tipo de microscopios. Otra técnica. Otra técnica que nos mejora mucho la visión de muestras muy transparentes es esta que veis aquí, se llama, tiene un nombre larguísimo, contraste interferencial diferencial o Nomarsky, que fue quien inventó, diríamos, el sistema. Y es un sistema más complejo que se pone en el microscopio, tiene una serie de filtros, utiliza luz polarizada, como la de nuestra caza, y lo que produce es muestras que son prácticamente transparentes, les da una sensación de volumen que parece como 3D. Aquí podéis verlo, estos son, en mi grupo trabajamos mucho con polen, polen de olivo y las células que van a generar el polen de olivo. Bueno, pues aquí podéis verla y no sé si la veis, esa estructura, pues como que están en relieve, que te dan ganas de, de tirarle un pellizquillo, ¿no? Pues eso se consigue con ese tipo de óptica. Y aquí tenéis, pues, más ejemplos en relación, es decir, comparándolas con contraste de fase. Como veis, son técnicas que mejoran mucho la capacidad de visualización de esos, eh, diríamos, muestras que serían, si no, casi transparentes. Bueno, pues podemos seguir mejorando. Una capacidad de mejora que tienen los microscopios es utilizar luz de distintos tipos. La luz, ya sabéis que la luz solar, si le ponemos un prisma, la descomponemos en los colores del arco iris, ¿no? Bueno, pues todas esas propiedades las podemos utilizar en un microscopio. Fijaos, aquí tenéis un espectro de las radiaciones y el espectro visible, es decir, el que el ojo humano puede ver, ...es una pequeña proporción nada más de todo el espectro... ...aquí tenéis los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos... ...el infrarrojo, los UHF... ...en el campo visible tenemos este tipo de longitudes de onda... ...tenemos desde el ultravioleta... ...que es el que tiene menos longitud de onda... ...hasta el infrarrojo... ...y entre medias tenemos todos los colores... ...¿vale? Pues, ¿cómo podemos usar luces de distintos colores? excitando, es decir, poniendo como luz del microscopio luz de una determinada longitud de onda o azul o verde o roja y eso lo podemos hacer muchas veces utilizando propiedades de, los, de las muestras de, de lo que miramos en el microscopio que se llaman fluorescente, fluorescencia. Cuando una muestra le damos una energía luminosa va a a subir a un estado energético más alto, va a estar un momento allí y luego va a perder la energía en forma de otra luz que se llama fluorescencia. Entonces, bueno, pues hay muchas sustancias naturales en, en el mundo que tienen esas propiedades. Entonces, si usamos esas sustancias en los microscopios, podemos ver con distintos colores. Y eso es lo que utilizamos en microscopía, para ver eso, tenemos que hacerlo en unos microscopios todavía más sofisticados, que son estos que veis aquí. Fijaos que en los otros microscopios que os estaba enseñando hasta ahora había un tipo de luz que venía normalmente por aquí abajo y subía y veníamos a la muestra. Bueno, pues en estos microscopios que van a aprovechar la fluorescencia, lo que tenemos es como otra especie de lámpara adicional que... Va a incidir sobre la muestra, pero desde arriba, no desde abajo. Van a usar otra ruta óptica y van a producir otra imagen completamente diferente y la podemos hacer de los colores que queramos. Para seleccionar qué color queremos, lo que le ponemos son filtros. Cajitas, como esta que veis aquí, de filtros. Se los ponemos aquí y de toda la luz que viene, seleccionamos la azul, la verde, la ultravioleta la roja, la que queramos, y vemos nuestras muestras con determinados colores. Bueno, pues esto nos da este tipo de imágenes que vais a ver aquí. Son muy espectaculares. Algunas veces usamos las propias sustancias que tienen nuestras muestras. Fijaos, estos son hojas. Son hojas de distintas plantas que yo le he hecho un corte y lo he puesto en el microscopio de fluorescencia. Y se ven pues con distintos colores, ...dependiendo de los compuestos que tiene esa propia hoja. Por ejemplo, lo que veis en rojo aquí son los cloroplastos... ...y lo que veis en verde, pues son las paredes celulares. En este caso, no es fluorescencia natural... ...sino que le hemos puesto un colorante... ...que se llama sirofluor en este caso... ...y que marca unos polisacáridos que hay en los tubos polínicos... En ...los granos de polen del olivo y de todas las plantas superiores lo que hacen es que se ponen a germinar sobre la superficie del estigma y generan una estructura que se llama tubo polínico, que es muy larga y que va a llevar los núcleos hasta el óvulo y va a producir la fecundación, nuestra fruto y nuestra semilla, en el caso de las plantas. Bueno, pues estos son unos polisacáridos que forman los tubos polínicos y esto lo vemos con determinadas moléculas que tiñen con fluorescencia. Tenemos muchísimos ejemplos de esto, algunos curiosos. Mirad qué cosas nos encontramos una vez ahí. Esos son haces conductores de la hoja. Y estos de aquí son cloroplastos y parece que es una calavera con pelo. Eh, hay veces que cuando miramos en un microscopio vemos eh, cosas que a los científicos nos llaman mucho la atención porque nos explican las cosas, pero otras veces a nivel estético, encontramos cosas preciosas que son dignas de exposiciones y las vais a ver a continuación. Bien. La fluorescencia tiene una ventaja muy grande, que es que se puede combinar con todo. Si habéis visto el microscopio, la luz venía por otra vía diferente que la vía normal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que podemos combinarla. Una muestra la podemos ver con las ópticas que os he enseñado anteriormente pero con fluorescencia también. Entonces, esta de aquí, por ejemplo, aquí combina campo oscuro con fluorescencia y con luz normal. Y aquí, por ejemplo, estáis viendo luz normal, una sección, y lo que veis en verde es fluorescencia. Es una proteína que tienen las semillas de olivo y que es una, una proteína comestible de muchísimo interés, que nosotros estudiamos. Entonces, podemos combinar muchas cosas. Todos los tipos de iluminación en el microscopio con fluorescencia y además, como la fluorescencia de distintos colores, podemos combinarlo entre sí. Y vais a ver ejemplos pues, muy curiosos. Esto que veis aquí son células que tienen distintas sustancias y, por ejemplo, los núcleos están teñidos en azul. Eh, el retículo o el complejo de Golgi está teñido con rojo y hay... Eh, pues material nucleolar que está con otro color. Aquí están los núcleos en azul, el citoplasma en rojo y el citoesqueleto, que son los microtúbulos y muchas, eh, diríamos organelas interiores de la célula que tienen su función en otro color. Todo eso nos da una información tremenda a los investigadores. Y bueno, pues Homer aquí no se mueve en el no se mueve, ¿verdad? No queremos que se mueva porque <risa> se, nos, se nos rompe el programa. Pero bueno, lo que nos dice es que dos dimensiones no son bastantes. Las fotos que habéis visto son fotos de X e Y, ¿vale? ¿Podríamos obtener información tridimensional con los microscopios? Pues sí, la, la respuesta es que sí. Y eso lo hacen un tipo de microscopios que se llaman microscopios confocales. ¿Por qué se llaman eso? Pues porque estudian diferentes planos focales. Aquí he traído yo un grano de polen. Modelo de grano de poling. Marca Artengo 930. Bueno, pues los microscopios confocales hay dos sistemas fundamentales, uno que se llama Spinning disk y otro que son el, el confocal láser. Scanning Microscope, lo que hacen es que una muestra determinada, por ejemplo un grano de polen, van a obtener secciones ópticas. Es decir, van a ir haciendo como corte a distintas alturas de la muestra, de manera que vemos como, se, como si lo estuviéramos cortando. Pero eso lo hace el microscopio, sin cortarlo en realidad. Obtiene imágenes secuenciales a distintas alturas en el eje Z de nuestra muestra. ¿Vale? Y eso lo hace, además, cada corte que hace, lo hace escaneando la muestra. Es decir, lo que va a hacer es algo así como esto. De cada plano, de cada plano, va a ser un escaneado. Si movemos el plano, si enfocamos en otro sitio, va a hacer otra imagen. Es decir, va a obtener muchísimas imágenes X, como las que quería primero Homer y que luego ya no le resultaban suficientes. Entonces, podemos hacer cosas como obtener imágenes a distintas alturas. ¿Vale? Y eso es lo que se llama un Z-Stack, un nombre horroroso pero que es esto que veis aquí. Esto que veis aquí es un grano de polen que estaba empezando a germinar y lo que hemos hecho es un corte aquí, le hemos hecho un corte a la cocorota nada más, hemos bajado un poquito, le hemos hecho otro corte, otro corte, otro corte, otro corte, hasta que hemos salido por el otro extremo, por abajo. De manera que tenemos una serie de imágenes que luego podemos hacer lo que queramos con ellas. Lo que vamos a hacer es, proyectarlas todas desde arriba, por ejemplo, y vamos a ver la imagen completa, de manera que tenemos la visión tridimensional. Y además podemos hacerle pues, todas las monadas que queramos, porque esa imagen digital lo tiene el ordenador y un ordenador con suficiente capacidad, no como el mío, es capaz de hacerle muchas cosas. Aquí vais a ver algún ejemplo. Estos son flores de olivo, este es el gineceo, el estigma, el estilo y estos son las anteras, es decir, los órganos que van a generar los granos de polen. Y están marcados con una sustancia que hace fluorescente las moléculas de peróxido de hidrógeno y otras moléculas. Y esto lo que hemos hecho ha sido la florecilla, meterla en el microscopio, hacerle un montón de excepciones estoy hablando de 200, 300 secciones, le hemos hecho una proyección y luego la proyección la hemos animado, el ordenador le hemos hecho para que haga ese movimiento y nos dé la visión tridimensional de esa imagen. Todo eso es lo que pueden hacer estos microscopios. Aquí tenéis otro ejemplo, son secciones ópticas, combinando todo lo que puede hacer la fluorescencia. Montones de moléculas diferentes, eh, reconstrucciones tridimensionales, proyecciones, girarlas. Es decir, es un mundo que nos permite pues, manejar las muestras de montones de formas. Y Homer no está contento, Homer nunca está contento. Homer quiere otra cosa más. Quiere su cuarta dimensión. Su cuarta dimensión que es, ¿qué puede ser la cuarta dimensión. Tenemos X, Y, Z, el tiempo, el tiempo, que, me, que el tiempo ya, ¿no? <risa> pues el tiempo quiere decir que los microscopios pueden hacer eso y pueden hacer una imagen con todas esas características y luego otra, y luego otra, y luego otra, y montárnosla en un vídeo. De manera que podemos, pues, tener imágenes con focales de un solo plano y en movimiento. Y podemos ver... Pues la dinámica, por ejemplo, de las organelas. Aquí estáis viendo cuerpos lipídicos en un tubo polínico de, del olivo y veis cómo se mueven los cuerpos lipídicos, son fluorescentes en naranja porque le hemos puesto una sustancia que hace ese color y podemos hacerle todas las tonterías que se nos ocurran. Esto de aquí es ya imagen, eh, diríamos, modificada para ponerla guapa, pero guapa, guapa. Por ejemplo, proyecciones y sombreado. Esa sombra negra que tiene, eso no es real, eso no está en el microscopio. Pero se lo ponemos porque destaca sobre el fondo y podemos verlo muchísimo mejor. Podemos usar herramientas pues como esta de aquí. Podemos hacer corte a varias alturas, verlo. Estos son ISO superficie, es decir, los programas te reconocen las estructuras y te las modelan y te lo hacen como si fuera plastilina. Y podemos separar organelas diferentes. Esto hace proyecciones ortogonales, es decir, cómo lo veríamos de canto, cómo lo veríamos así, sin, sin hacer nada más que una serie de imágenes. Lo podemos modificar como queramos. Y pueden más cosas. Los microscopios eh, pues se utilizan como herramienta para eh, micromanipular las células. Es decir, si queremos hacer algo con una célula, tocarla, mmm, no sé, podemos hacerlo con estos instrumentos, podemos hacerlo mientras observamos. Y de esto tenéis ejemplos muy claros. Esto es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides que se utiliza en reproducción asistida. Pues esto está hecho en un microscopio. Lo que tenemos es una especie de pipeta, tenemos el óvulo y luego tenemos una especie de aguja que va a introducir en la célula los espermatozoides. Eso se hace con la, la diapositiva anterior que habéis visto. Es un microscopio con unas piezas muy especializadas que permiten ese, ese movimiento, hacerlo de forma muy fina. Eso lo hacen los de reproducción asistida y nosotros lo hacemos todavía más difícil. Nosotros lo hacemos en los tubos polínicos. Tened en cuenta que un óvulo, como el que teníamos anteriormente, es enorme comparado con un tubo polínico. Pues nosotros le hacemos muchas perrerías. Cogemos los tubos polínicos y le inyectamos anticuerpos. Que Fijaos lo que van a hacer el crecimiento del tubo polínico, el anticuerpo, el efecto que va a tener. Esto está creciendo. Pues una vez que le hemos inyectado el anticuerpo, esto se revienta, le sienta fatal, porque son anticuerpos que bloquean proteínas necesarias para que crezca el tubo polígono. Y de esa manera manipulamos y sabemos exactamente qué función tienen esas proteínas. Bueno, y vamos a ir acabando con microscopía óptica. Ya no da para más el sistema. La luz, la luz visible... Tiene unas capacidades y hay un montón de fórmulas matemáticas que no os voy a poner aquí porque son una tortura, pero que demuestran que con un microscopio óptico no vamos a obtener una resolución mayor de 0,2 micras. Con lo cual aquí se acaba la historia. Pues no. La solución es, vamos a usar otra radiación. Habéis visto antes que teníamos un espectro muy amplio de radiaciones. Pues en vez de utilizar fotones, vamos a utilizar electrones. Y aquí tenemos la aparición de los microscopios electrónicos. Tenemos dos tipos fundamentales de microscopios electrónicos. Los de transmisión y los de barrido. Fundamentalmente un microscopio electrónico es un microscopio óptico, pero que utiliza electrones en lugar de fotones. Y eso es un jaleo porque tenemos que adaptar muchísimo el microscopio. Lo primero es que los electrones no se transmiten en, la, en el aire, con lo cual hay que hacerle vacío entero a toda la cámara donde está. La fuente de iluminación no es una bombilla, sino que son otra serie de elementos, de volframio, de lantano, muy compleja. Y luego después las lentes, las lentes no son de vidrio, son lentes electromagnéticas que van a modificar los electrones y van a hacer lo que hacen las lentes, en el caso de los microscopios normales, pero con los electrones. Y luego después, claro, un portaobjetos y un cubreobjetos no podemos poner, porque los electrones no atraviesan ni el aire, ¿cómo van a atravesar un vidrio? Tenemos que preparar la muestra de otra forma y todo se complica mucho, pero bueno, tenemos mucha más resolución. En los de barrido, la diferencia con los de transmisión es que los electrones atraviesan la muestra y forman la imagen abajo. En los de barrido, los electrones diríamos que van a rebotar contra la muestra, no la van a atravesar y la imagen formada abajo, esos son los de transmisión, los de barrido, los electrones rebotan y los sensores los tenemos aquí, en esta zona. De manera que la imagen que vamos a ver es la superficie de nuestra muestra. Y así tenemos pues, imágenes como estas que vais a ver aquí, estos son los microscopios electrónicos. Este es uno de transmisión con un científico aquí al lado y este es uno de barrido. Nosotros nada más que con verlos ya los distinguimos. Son parecidos, pero bueno, cada uno tiene su... Y fijaos, los microscopios de transmisión dan imágenes como estas. Aquí veis bacterias con flagelos. Aquí tenéis pues, espermátidas y flagelos de, de espermatozoides. Estos de aquí son algas unicelulares. Nuestro querido grano de polen que está ahí, eh, tubos polínicos y en el caso de barrido, pues las imágenes son de la superficie externa de las muestras. Aquí tenéis botones florales de olivo, granos de polen en la superficie del estigma, aquí tenéis los granos de polen con el tubo polínico. Ya veis que la imagen es muy diferente y bueno, pues fijaos esto de aquí, por ejemplo. Esto es un premio de un certamen de, de fotografía de, de Zeiss, una marca muy conocida de microscopios, que lo han ganado tres compañeras nuestras de aquí, de la Universidad de Granada. Son imágenes hechas con un microscopio de barrido y, por supuesto, eso que veis ahí es falso. A ver, ¿los electrones se ven o no se ven? Eso quiere decir blanco y negro, como mucho gris, dependiendo de la densidad. ¿no? todo eso son imágenes coloreadas, a partir de imágenes de barrido, pero tremendamente informativas sobre la superficie de, de las muestras. Eh, deciros casi para finalizar que hay dos sociedades aquí en España muy activas, una es la Sociedad de Microscopía de España y otra es una red de microscopía óptica avanzada que organizamos congresos, eventos, eh, Damos becas, damos cursos, es decir, somos tremendamente activos en la divulgación de la microscopía. Hacemos congresos en el Parque de las Ciencia, que Pa aquí nos puede decir que, como le, le fue la experiencia, tuvimos un congreso de una de las sociedades y a otro año siguiente otro de, de ellos. Una de todo, uno de todo. Y bueno, libros sobre microscopía, estamos en la Feria del Libro. Libros sobre microscopía, hay lo que queráis. Esto es, para mí es un paraíso. Yo cada vez que vengo aquí localizo una docena de libros, algunos tremendamente espectaculares. Esto que veis aquí es un libro de semillas, fijaos qué imágenes tienen. Esto, eh, otro sobre granos de polen, obviamente coloreado. Esto lo ha, lo ha editado un artista fotográfico. Y este es un libro que a mí me encantó, lo compré en uno de los kioscos de aquí. Y me costó 5 euros, un tocho enorme así, de este tamaño, un ala con unas imágenes preciosas como estas que vais a ver aquí. Son tremendamente espectaculares. Hay un certamen de fotografía científica que organiza la FECID, la Federación de Investigadores eh, del Ministerio, que se llama Fociencia. seguramente la habéis escuchado porque sale siempre en las noticias, ...y premia las fotos más espectaculares... ...tiene una modalidad que se llama modalidad micro... ...específicamente para eso... ...y bueno, deciros que hay un montón de actividades... ...pues estamos ahora mismo... Eh, ...yo soy comisario... ...no sabía yo que eso se llamaba así... ...pero comisario es pues los que intentan asesorar... ...para, para generar una exposición... ...y estamos asesorando un compañero y yo la creación de una, una eh, exposición itinerante de microscopios, la microscopía, los inicios de la microscopía electrónica en España, que va a tener lugar en el, en el MUNCIT, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas, en el 2025, y vamos a exponer allí pues una docena de microscopios electrónicos históricos, entre ellos el primer microscopio electrónico que se instaló en España, con todas las muestras que se hicieron el archivo y todo, va a ser algo pues muy muy interesante y, y bueno no quiero ya extenderme mucho Venga. bueno, muchas gracias Juande tenemos tiempo para un par de preguntillas y tenemos ya una por aquí Juan, bueno, muchas gracias por el repaso. Quiero decir que no solamente los microscopistas coloreáis, sino que colorean también los astrónomos, que conocen, sí. ¿no? Y, y una pregunta doble. ¿Cuál es el siguiente reto en microscopía y cómo se puede beneficiar la microscopía de la inteligencia artificial? Vale. Dos preguntas con muy fácil respuesta porque estamos últimamente de rabiosa actualidad. Vamos a ver. Eh, los microscopistas, eh, no los de calle como nosotros, los microscopistas de élite, muchos de ellos muy relacionados con la física, tenemos una representación de premios Nobel bestial. Varios de los últimos premios Nobel se lo han dado a desarrolladores de eh, microscopios con altísima resolución que llega a ser atómica. Estamos hablando de 0,01 Armstrong. y están desarrollando modelos atómicos de un montón de moléculas y estructuras químicas. Está desplazando actualmente la difractometría de rayo X porque eh, esa técnica requiere la cristalización de las proteínas, que es una tecnología carísima y compleja ya tenemos compañeros que cristalizan las la proteínas en el espacio, como bien sabéis, en condiciones de microgravedad. Bueno, pues esas técnicas se están abandonando en favor de los últimos desarrollos en microscopía electrónica con las resoluciones que estamos obteniendo. Lo que se hace es que las proteínas se expresan, eh, se purifican por afinidad y se ponen sobre una rejilla de microscopía. Y se toman imágenes con microscopios súper especializados de altísima resolución y se modelizan. Y obtenemos la estructura atómica de muchísimas moléculas. Y eso es un desarrollo total que se está realizando ahora. Tenemos en España una de las eh, ESFRIs. Las ESFRIs ya son estructuras o aparatos de altísima resolución, tremendamente caros, que se crean en consorcio entre varios países. Bueno, pues uno de esos ESFRIs es un microscopio, un criomicroscopio electrónico de transmisión. Que está en Madrid, en el Centro Nacional de Biotecnología, y que ha costado del orden de 6 millones de euros. Eh, todo eso está desarrollándose con los nuevos microscopios y ese tipo de técnicas pues, están revolucionando. Ahí es donde vamos, no he entrado, por supuesto, porque eso ya tiene muchísima tecnología. Y luego después, la otra pregunta que me hacía es, la inteligencia artificial absolutamente está embarcada en toda la toma de imágenes. Los que somos microscopistas de pie, que cogemos el microscopio y tenemos que ponerle desde de la muestra, de tocarle, de eh, meterle un filtro, el otro filtro, considerar si esto está bien en disposición o no, todo eso lo hace la inteligencia artificial. Ahora, los microscopios con focales tan complejos que veis aquí, que parece que tienen muchas entradas, son cajas, son cajas misteriosas. Son como las impresoras láseres, una caja, así... Con una puertecita, tú metes la muestra y la inteligencia artificial hace el resto. Te enfoca, te produce la exposición correcta, te corrige si la muestra está en distintos planos, eh, te lo hace todo. La inteligencia artificial te lo hace todo. Te los cuenta las células, te las mide y te saca la conclusión. Bueno, eso no, eso ya lo, lo dejamos para gpt que también lo hará. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? El sector joven por ahí... Bueno, Juan Juan, muchas gracias. Yo, de todas formas, claro. por mucha inteligencia artificial, a mí me sigue gustando mirar por el agujerillo sí. y ver qué es lo que hay ahí. Sí, sí, sí. Toquetearle. Toquetearlo todo. Está claro. Que para eso estamos. <risa> muchas gracias. <risa> Dejadnos cinco minutillos para que preparemos la siguiente charla y en cinco minutos empezamos...